Hola compitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra ¿Qué pasó? Hola Jota <risa> Ah no, era Eddie, era Eddie, coño ¿Yo, yo decía el Moon? ¿Sí? Mentira Llego Moon Moon Tetra que! <risa> vale, 10.000 años más tarde eh, Ha salido bien entre comillas, ¿vale? Increíble. Esto es maravilloso. Esta serie cada vez va a mejor. Sí. Bueno, hermanos, si no visteis el episodio de ayer, está en el canal de J. Fue espectacular. Combate doble de la muerte. Eh, robadas, capturas. Tenéis de todo, compañeros. Así que, por favor, id a verlo. Hoy... ¿Qué toca, compañeros? <risa> Joder, eh, queda Pue Pueblo Po, <risa> ¿te parece poco, bro? ¿no? <risa> ah, es verdad, no, como si no estuviera <risa> delante, ¿no? <Como> sí, sí, <risa> <risa> queda todo Pueblo Po que está repleto de reclutas del Team School que probablemente nos deleten. Así está que, que me gusta. Sí, Pero sí. antes, ruletita. Sí, oh, yo, yo la tiraría lo que es ya. Sí, ya, sí, ya, sí, amigo, mira. Ya, tírala. La, tírala. O sea, está girando la ruleta, out. que otra vez es para eco que va volando. Para variar. Y bien, a ver si repeas, tío. No, Vamos. no, objetos. ¡No! ¡Vámonos! A ver si ripea un poco el perro. Eso eh. es la peor, ah, tío. No, grande, objetos es un rip grande. Y además, a Ay, todo te el equipo, golpe. como lo, lo aclaró Eko. <risa> es verdad, sí. es vale, verdad. pues eh, ahora vengo, chicos, porque tengo que okay. ir al centro Pokémon. Ah, no, se, se, se lo puedo quitar aquí, es verdad. si toco todo bueno, ir enseñando sí, los equipos, chicos, mientras... Venga, bueno, voy a enseñar yo el equipito rápidamente porque he hecho pocos cambios, la verdad. Conocéis a todos, no voy a dar un poquito la, la chapa, así que venga. Perfecto, yo simplemente quiero mostrar a mis dos nuevas incorporaciones, que uno es el Manectric muy robado. ¿What? Uy, este no es. Pepe. Este Manectric Pepe. muy robado. ¡Grande Pepe! Muy, muy specs, grande Pepe acá en el corazón. Y tengo al querido Sirio, que sí. lo llevo muy regenerador, lo cual me encanta. Ok, yo llevo... Conocéis a todos, vaya. Eh, llevo el, a la revivida de Aerodactyl a ver si hace algo contra el Team School y... Los demás conocéis a todos. No no enseño nada tampoco. Pues yo tengo el mismo equipo que el <risa> capítulo anterior, excepto que he metido a nuestro amigo el... ¿Cómo se llama este? Eh, bueno, el pájaro, porque tenía un delivery asqueroso y ya no lo tengo. Y he metido... ¿Este estaba? No me acuerdo ni si estaba, chicos. O sea, soy un desastre. El Dusnoa. No, no estaba. No bueno, estaba. ya está. Eh, no, no. Es poco, poco más, no tengo más oh. que decir. ¿Y porque no tienen objetos? Así Qué que bomba, ¿no? Que Qué bomba de Pokémon? Quiero, quiero aclarar estaba. algo. Este combate doble creo que nos lo podemos aldear. No, no, no. ¿Cómo? se puede, no se puede. ¿No se puede? Pa Pachi ya se lo ha comido. O sea, <risa> <risa> no se puede, no se puede. Ah, no, no vale. se puede, en serio. Entras y te hablan. ¿En serio? Sí, eso me ha pasado a mí antes. Y es combate, sí. es pero es combate doble? No. No lo sé. ¡Ay! No, no sé con no quién tengo de primeras. No. Empezamos bien tu, el cap, entonces... Entrenador. ¿no? Perfecto... Espera, espera, espera, espera, espera eh, Pachi, no le des aún, no le deis. No sé con quién es el 3 y 3 van a ser seguidos. Ah, van a ser seguidos... Ay, sí, son seguidos. son Ay, seguidos combate individual. Segundo, oh, vale, individual. vale, vale, vale, vale. Venga, venga. Let's go. Vamos a darle. Pues cuidado, eh. Y abre. Poca con... esto. A ver... Uno. Uno. uno, ah, uno ¿cómo? Ah, ah, este es el troll. Este es troll. Este es troll. Este es troll. ¿Qué cuidao, quiere decir troll? Cuidao, si solo puede vender poder oculto. Cuidado. Que es un Zoroark. No, o así. Que, que pega, pega muchísimo, más de lo que piensas. ¿Qué dices? Es Spex o alguna mierda así. Sí. A ver, tengo, tengo zumbido, ¿no? O sea. Ah, es más raro. ¿no? ¿What? Poder oculto ah, no me si afecta es. a mí, ¿eh? Se, se lo o sea, es de <risa> tipo <risa> psíquico. Es de ah, tipo psíquico. Se lo acabo de explicar de un voltio Pero cambio. Pero si no, es psíquico una. ya, ¿no? Ah, va con no, gafas un elegidas. Un voltio cambio y se acabó. Sí. Y para tu casa. Va con gafas elegidas, ¿eh? Sí, sí, el mío también, eh. Mío ah, van <risa> Speaks y con poder oculto tipo psíquico. De Todos. tipos. Ah, no, no, no, este es otro tipo, eh. A ver. Buah, vete a saber lo que llevan, chicos. ¿Ese, nah, es chico con... ¿Ese es el segundo? ¿Ese es el segundo? Sí. Vale, no. está explicándosela a todo el mundo, chicos. Sí. No me cogéis así en la vida, eh. Dar Darmanitan <risa> con Scarf lo está explicando bastante también. ¿Cómo este tema, oh, well, es de Scarf, ¿o okay. qué? ¿sí? sí. A ver. Volvió. ¿Cómo Volvió porque no para de comer vergaso. Sí. Si no te algún scarf. No, no es de tipo lucha ninguno. No. no. Ni volador. Eh, Vaya. Si este combate full sí. cámara rápida, compañero. Pero va a ser el segundo seguido, a ver. Sí. sí. <risa> Venga, vamos allá. Pues lo habéis pasado volando, ¿no? Supongo. No, no, no sí, vol vamos, volandísimo. Sinceramente yo dejaría Volvead el capítulo por acá porque no, no, este combate de los 1 fue increíble. No, ¿eh? con, con vendaval no. loco, con vendaval. Buah, eso sí que me fastidia. No creo que vaya con vendaval, va a ir con danzaleteo. Eh... Solo tiene dos. Sí, eh. Molbit. Sí, sí, sí. No, sí me va sí. a hacer vendaval seguro. Relevo, relevo, relevo. ¿Cómo? Relevo. Chicos, va a ser relevo, eh. Es yo ese lo te lo voy a tirar. va a ser relevo? Ha. Tengo o sea, llamas, pero está la lluvia. ¡Lanzallamas! No ¡Ráfaga! Que ¿Cómo? ¿Cómo? Más rápido ah, ¿Un que un Es Manectric? es, Prankster, es Prankster. ¿Cómo? No me la contes. Claro, claro, claro. Obviamente que va a ser. Prangster. Relevo, relevo. Re relevo turno uno. A ver quién hay detrás. Va a ser Prancer, relevo, relevo es y Venomoth, relevo y ráfaga. Sí. Ah, es bastante boludo. Lanza llamas. Es bastante boludo. La verdad que… Bueno. Ah, que tiene un Venomoth ahí. ¿Mm? Sí. Zumbido. Yo espero paralizarlo, por favor. ¡Ah, me ah, ah, ah! cómo ¡La ¿Le ha saltado la Sash! ¡Bro! Hombre, si se ha tirado un ráfaga, ¿no? Sí, sí. Ahí está, claro. más tres de ataque se pone más tres. Vale. ¿Cuánto no? de rápido es Venomoth? Danza eliteo de Venomoth. Eh, ah, que tiene sas, eh, tiene, shash, ¿cómo? ¿tiene shash? ¿Y el sash. ¿Cómo? Tienes as no. Se lo he Venomoth tendrá sas? No, no, Venomoth eh, no, no. Venomoth no. Zumbido de Venomoth a más uno. Rí, manetri, Manitrim, Manitri. Oh, <risas> grande eso. Pepe. Lo sabe, eh, Era lo que queríamos ver. Grande si Pepe. Tal, no, no, tiene, un... no tiene As, eh, me lo dicho, No, no, Venomoth no, te lo prometo. Lo maté de un golpe ya. Me pero lo vas a matar, tu roca veloz, animal. No sé. Nunca lo sí. matas, tu oh. roca veloz. No es por cuatro, bro. ¿Por qué? No volado es volador. Es psíquico. O veneno, ¿no? Es, es bicho veneno, bicho veneno, ¿no? Es bicho veneno, hasta luego. ¡Grande, Jota! ¡Saludos! Joder, qué tonto estoy, tío. <risa> y aún así, <risa> pero, pero, mira, mano, mira lo que le quitaste, eh. Ya Ron, Manic Trick Turno 1, no lo puedo creer. No creer. <risa> Estuve no, 40 roja, minutos peleándolo para nada. ¡Me encanta! ¿Dónde están ustedes? Estoy mega perdido, la verdad. ¡No, no, no! A la, lo no es a ver, que el del capó no, es muy troll, el del capó. ¡Abre, abre, abre! Sí, no ¡Abre, <risa> <en risa> bro! ¡Abre! Te, ¡Te lo ha dicho, eh! ¡Te, no lo, lo, sabía ha dicho. Ni que te lo ha dicho, Pachi! Ya, <risa> pero no, no he identificado el coche, ¿sabes? He dicho... Sí. <risa> pero, pero, <risa> <y> cu <risa> cuando, cuando es... ¡Estarmiga loco! ¡Nada, nah, Cuando no. eso no, no, empecé, no empecéis, porfa, no empecéis, no empecéis. Yo, yo o sea, que, voy, que voy a ponerme la sas. Le meto un desarme que lo mato. Es una locura. Gran desarme no le voy a tengo siniestro. desarme le voy a ¿Solo le pega al siniestro? No. Sí. sí, sí, sí, sí. Estoy fantasma. Estoy claro. fantasma, claro. No tengo ninguna de las dos. Grande, oye. ¿Me puedo este combate? ¿Lo puedo Ese no Manectric te duró bastante, la verdad. eh Hazlo, por favor. <risa> <Sí>. <risa> el Manectric <risa> de J tío. Los <risa> Pokémon robados no salen bien nunca, eh. Nunca, eh. Realmente. No, nunca. O no nos obedece. Siempre pasa algo, tío. Hay un… Hay una maldición Fuego fatu, pero qué haces? Yo, de, de verdad, ¿Ya? o sea, es increíble Es que es increíble ECO, la inteligencia artificial así, en tu juego está rota. Así nunca, así nunca se ha, perdido, se ha perdido el norte en este juego, eh Fuego sí. fatu, o un Galvántula, no tiene sentido Te voy a poner la red viscosa para el que venga después Fíjate, soy hasta generoso, no te mato todavía ¿Qué va a hacer? A ver Doble equipo, bueno, espérate Espérate <risas> Espérate que esta me la conozco yo, eh Que Uy. yo soy de este equipo Umbrío… No, debería... No... Joder, jo, no lo falles. Claro, es que no es tierra, es fantasma puro, claro. Ah, es fantasma, ¿por qué me que la tierra? <risa> por <risa> el Runerius ah, Es roca, ¿no? Ah, es tierra. No, no. Es tierra. Se te fue, se te fue, es tierra. ¿Tierra <risa> Mister Mine. Mister Mine. Este está loco, que va eh. a tener algo ada, obviamente. Me va a meter una onda sarretera de locos, pero en polio lo va a aguantar. Campo psíquico, el ¿cómo? El ¿Cómo? ¿Cómo? Campo ah. psíquico. ¡Ay, ah, no. tiene semilla! Defensa especial se sube, no me la contes. ¿Cómo? Hermano, ¿por qué les digo todas las estrategias? Sí, eh, cállate un mes, ¿no? <risa> ¿Cómo aguanta? ¿Qué? ¿Cómo aguanta? A mí me da igual. Campo psíquico. ¡Paz Golpe mental! ¿Psíquico? ¿Eh? Paz mental! ¿Te ha Hay que nerfear a al la albántula, ¿eh? Chicos, porque no tiene ningún tipo de sentido este Pokémon en lluvia. La albántula está loco, ¿no? Espero loquísimo. Ay, ¡A tu CAD! Psíquico en campo grande Felipe, qué fácil chill. este combate, qué fácil, de chill, de chill Nah, muy fácil este combate ¿eh? <risa> es, es, es. <risa> Esperad, esperad que yo aún no he acabado. Uy, <risa> uy, uy Y mete a una enfrente a una a a uy, de es, ¿esa, esa da. esa da es ba sombra. bastante hada oh. Ojalá le hiciera bola sombra ¡Oh, cómo pega! Oh, Dios Dios! ¡Oh! ¡No! ¡Crítico! <risa> ¡Con el campo psíquico! <risa> Cuando nadie ha un duro por este combate ¡No! y lo tiene ese Sarah no para de morir. No le tires rocavelos, no le tires rocavelos. No le tires rocavelos. No lo matas nunca, nunca lo matas. No, no, que está el campo, está el campo. Es que está el campo psíquico, no funciona. Ah, verdad, no ¿Qué hijos de puta tío? Te estaba vacilando, te estaba vacilando. no dije, chiste, amigo. La rocafilada lo tiene, va volando. Va volando, crítico. Va volando, crítico. Va volando. Va volando. Hubiera sido genial dejarle hacerlo, chicos. Hostia, se hubiera tinteado mucho, seguramente. Sí, sí, me habría ido, seguramente. Y no, no volvía, o sea, desconectaba y ya está. ¿Eh? Sí. Bueno, mientras Eko vuelve, voy a hacer piso. Venga, yo también. Perfecto. Bueno, Eko ahora, que estamos nosotros dos. ¿Nos ponemos algo full ilegal? <risa> un superguarda. Nos ponemos a un hermanito de incompotencia. Arcan en superguarda con la quitación. <risa> o sea, con la con Ah, yo decía ¿cómo? Dale. Perfecto. Dale, adentro. ¡A la de a la ventanita, cual ladrón. Ah, pero no presenta nada. Pero no, pres no, no, no presenta. Bueno, gente, yo, presento yo, este yo que sí. cuando quiere, vamos contra Guzmán, pero no sabemos si es combate doble. Desde Tenemos ahí? el combate doble, sí. sí. Pero va vale, a ser, de sabes. verdad, combate doble. Sí, soy no idiota. Por cierto, pues me saqué al logro y me puse a Gudra. Perfecto. Tiki. No sé ni qué sí. equipo tengo. Ah, vale. ¡Ah, no lluvia, es verdad! ¡Qué bueno soy, tío! Nah, es que voy, voy volando. O sea, sí, sí va. Pero me sí. va a ser combate gusta. seguro. Sí, sí. sí. ¿No? Bueno. No, no, Goodman. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, good man, good man, good man. cómo? Goodman, Goodman, Goodman. ¿Cómo? Goodman, Goodman. Menos mal, menos mal que no entra al combate porque tengo que abrir con el dátil. Vale, vale. Eh, chavales. Perfecto. Sí, menos mal. Chavales. ¡Se sí viene Goodman! Tengo miedo. No, ah, claro. vamos a ver qué dar. Tengo, tengo miedo. bastante miedo, la verdad. Bastante. Era tipo bicho, ¿no? Obviamente, sí, muy sí. bicho. Todos a poner las rocas. Ah, más allá. Oh, no os acordáis de la mega, ¿verdad? Sí, no tengo claro, rocas. sí, mega pinsir. Mega pinsir. Chivo. A Darmanitan en Scarf únicamente por ese pinche. <risa> yo no llevo ningún Scarf porque no tengo objetos. Perfecto. Aún no, así va, no. va a ir volando. cómo va cómo Así soy. Vale, eh, empieza con Goriso porque me un, mata de un golpe con. No, Escaramuza sí, sí. es. Bicho, es bicho. Es bicho, ¿no? Ah, pero yo voy volando ¿Ah? con eso. ¡Al 80! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habéis guardado ¿Al 80? Los... No. ¿Habéis guardado, no, no. chicos? Habéis guardado. Sí, sí, yo guardé justo antes. Eh. Eh… Yo no sé si guardo… Jugémoslo sí, sí, sí juguémoslo así. Tenemos show, juguémoslo así. ¿Son, wow. son cinco turnos. Cinco niveles Dios, aquí Dios. son como del 5 al, al 15 o al 20, eh. Rimpiamos <risa> <niveles>. todos, rimpiamos <risa> todos. <risa> bueno, pues vamos sí, así. vamos así. Hala, hala, sin miedo. Mete la rocas, hala, ¡Aerodacty! ya puedes morir, bro. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Qué, qué va a tirar él? Me... ¡Hidroariete! No, me mató un golpe, obviamente. No, no, no, no, sí, no. ¿No tienes Ash? <risa> Estás loca. Es mucho eh, escucha, cinco nivel, ese. ¿Las púas, la, ¿las púas como, ¿No se pueden quitar estas púas? Sí se pueden quitar. ¿Cómo? Si tienes… ¿Cómo? Eh, Pokémon tipo veneno. Eh, eh… Rapid Spin, el ataque. Solo, solo. O, de, o despejar. <risa> Joder… Vale, y a los voladores, solo, solo, le, a los voladores no le pegan, ¿no? Las púas. Las rocas sí, las no. púas no. Vale. ¡Tiene un full hair cross! ¡Terremoto! Sí, con Llama Esfera. No. Vale. Con no, llama me espera, no, no, no, lo quería paralizar. Pues. Mm, en cualquier caso, va mal. Bueno, le he puesto rocas y le he puesto la red viscosa. Ya está. Espero que alguien pueda supear esto. ¡Uy! ¡Oh, ¡Falla el roca afilada! Hercross terremoto con agallas. Johnny Johnny Johnny Johnny, Johnny. Fulada, mm, No sé ni qué hacer, la verdad. Tengo una debilidad, yo al terremoto. Mm, le voy a pegar. Cinco niveles creo. son muchísimos, eh. Son muchos, ¿no? son muchos, son muchos, son muchos. Muchísimos. Son muchos niveles, sí, sin duda alguna. Voltio Cañón, let's go. No, tengo no, Gabriel, todo, todo débil a terremoto. Todo débil a terremoto. <risa> <risa> ¿Cómo te gusta, eh? Empolion, Manectric, que es y Tantor. A ver, eh. No, no para limpiar, lo sabéis, ¿no? Sí. Dios, sí. lo que pega el Heracross, chaval. Quemado, eh. Tiene unas agallas que no sí, es sí, muy, sí, sí. muy rápido. Heracro. ¿Es rápido? No tanto. Mm, Yo estoy siendo más rápido con todos. Pero tampoco es lento. Tiene. No es lento. Tampoco. Pero claro, como nos lleva exacto, cuatro niveles, va a ser más rápido. Va a ser más ah, rápido. Podre. Exacto. Ay. Volcarona. No. no tengas botas ni nada así, ¿no? Aquí no existe ni Dios. la bota. no existe Buah, es que. Va volando, eco va volando. Es difícil que con la Red Viscosa y las rocas no gane este combate, la verdad. Ah, que pusiste Red Viscosa, ¿qué perro. También. Joder. <risa> es que es desfase esto, ¿eh? Va. Va con barbaridad que le va deleteando Pokémon. Sí, sí, sí, sí. A ver, puedo fallar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, a ver. A ver el roca afilada. A ver el roca afilada, ¿cómo falla? No Perfecto. Falla. Joder, es que no falla una, tío. Ya él sí. le ha fallado una roca afilada que le mataba al Pokémon de tipo bicho, tío. Sí, sí. Lo mataba, me mataba de una. Me mataba a la bántula y lo sí, ha fallado. Lo es lo que es increíble, así no se puede jugar, chicos. Bueno, nada. espérate, ya. Mega es muy rápido, ¿no? Sí, bastante. Y tiene energíbola. Ya, a eso voy. No poder si poder este oculto standard. de qué tipo, ya verás tú. De tipo hielo. A ver. Mátalo de una. Sí. No puedo ver. Sí, de tipo ¿Vos? hielo. De tipo hielo. Descanse en paz, José, amigo. Revisa <es> la, valla? <risa> la valla. Sí, sí, sí, sí con, ya con, ya. La, con la valla, eh. Con la valla. con la valla. No, bueno, con la valla. Mírate, eh, mírate, esto me va a hacer roca afilada crítico. ¿Os apostáis? Eh, puede ser. Bueno, falla bien, menos mal. No tan crítico como ese. De tal Vamos. Hora. Bueno, voy a cambiar. A ver si consigo sobrevivir. <coughs> Chicos, si me lo paso sin bajas, me regaláis a... Nah, eh, no, te robamos. ¿Qué? Si te lo pasas, ¿Qué? sin, oh, sin, poder, que sin no bajas. ¡Que se guste, ¡Que se guste, ¡Que se guste? No, es que no te pegas no nada, tío. Es no. iPhone. Or... Pero esta locura. No se guste. Ese bicho pega mucho, eh. Sombra, Bill. Danzaleteo volcarona. No, aguanta. no tengo... ¡Ah! Esto me mata, creo. No tengo... No tengo Sash. Si tuviera Sash es otra cosa. No me va a revolcarona porque... <risa> se ha metido un danzaleteo, como se meta otro. Sí. Se va a meter otro, ¿lo sabes? Sí, sí, sí, ya sé, se va a meter 40 si quiere, ya lo sé, ya lo sé. <risa> a ver, a ver, Felipe. Que viene ahora? ¡Zumbio! Mierda, Volcarona más rápido que yo. Oh. Hostia, no te pega nada. Me funde, me funde, me funde de un ataque fuego Mierda ahora, neutro. más rápido, soy Dios. ¿Alguien sabe qué, es, qué velocidad tiene el escaramuza? Si tiene más prioridad que, que un sombravil, por ejemplo. Eh… eh la, es, no, tiene más igual. uno. Okay. Sí. Pues sombravil. Let's go. Me va a revolcarona, no lo no puedo creer. ¿Quién ¿Te juega? va a barrer? Sí. No, vale. Bueno. Mucho tiene que pegar para barrerte, eh. Eh. Mira, ya está más dos. Se tiró dos danza Eteo. Me pega. A dos ¿Tiene, Me medio a... tiene drenado o energy bola. Tiene. Me mía. barre. No lo toco, no lo toco. Onda ignia, rip Polion. ¡Felipe un PS! ¡Un PS! Un, PS. ¿Un, PS? ¿Un PS? Qué barbaridad. crítico y crítico, no, nah, nah, no fui crítico. No. Ay, el, torrente, Ay, el torrente, el torrente, el torrente, <risa> no. La mejor habilidad del mundo. ¿Cuál es la habilidad oculta de polio? El competitivo ese. Ay, no se lo pusiste. No. O y me acaba de salvar el combate. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, eh, yo aquí seguramente lo pasé mal, la ¿no? verdad. Sí, sí, me, me imagino, me imagino. Me la tengo que jugar a, a, a um, que no falle el rocafilada. Soy más rápido. Yo aquí Como se meta pero... danzaleteo en este turno que me protejo, de verdad que rompo el ordenador. Rip. Venga, roca felada. Ah, me la juego. es <ríe> <ríe> rapidísimo. Ya, pero le he bajado la velocidad con la. A ver. Con la red viscosa. ¿Eh, perro? Bueno, confío en el pájaro. ¡Oh, no, paro. Venga, paro. Por culo. Un cuerpo. Eh, pico talada. Que me mate en polio, que me mate en polio, no me sirve de nada. Rip en espada, uh, espada. Bueno. Una Increíble. ¿Por qué le hace eso? ¿Danza espada? Ya no lo he entendido muy bien, la verdad. Pico taladro y. Eco, eco sin cuerpos. GG. sin no, cuerpos? No, un cuerpo, un cuerpo. Un cuerpo, un cuerpo. Ataque rápido. Ataque rápido tipo huevo. Voy cinco niveles por debajo de Guzmán y aún así un cuerpo. Y este sin sí. objetos, o sea. <ríe> nah, Eco va volando, eh, de verdad. ¿Cómo fuiste más, rápido con, ¿cómo fuiste más rápido con un Mega pinciro? ¿Quién? Por la red viscosa. Claro. ¡Let's go! Pero sí, ah, claro. Cuando entra Spinsir, no volador. ¡Danza espada! Como falle la avalancha, ripeo. Es que es muy <risa> difícil ganar a alguien teniendo trampas rocas y red viscosa, ¿sabes? Me paso el combate. ¿Sin cuerpo? ¿Avanza. Con dos. dos Sub. No me quemes, no me quemes. Vale. Ojo la avalancha, ¿eh? Lo ripea. Sí, sí, lo mata, lo mata. Ah, joder. ¿Y quién he perdido? Al. Tusnoa. Sí. Eh... Buf este combate. Buf este combate, eh. Pero no, no ha estado tan mal, eh. Podríamos haber ripeado todos. Por los niveles. Es que el pues que el que, ¿Qué tenía el, jam mega, que el ¿qué tenía El, jam el mega? que, que se eh, poder pasado. Dicho. Poder pasado y zumbido. Te va a pegar con zumbido que te pega neutro, pero te va a... Hacer y, tiene, y tiene cosas eh, cosas plantas. Yo sacrificaría ahí. ¿eh? Sí. También. Y <ríe> entraría limpio con Skadel. No. Ahí es sacar a René. Lo malo es el impulso. Bueno, eso no va a ser más rápido con ninguno en ningún caso. Ya. Es que quiero intimidar después al mega-pinsert. Ya, lo entiendo. Entonces sí. Cuando Corpo Solar. Hijo, hijo de puta. Te va a flinchear todo Uy, el rato. No, ¿Cómo pega? Tal cual. Pega me va a flinchear tío. todo el rato, tío. De hecho, me voy a recuperar porque hecho, se va matando. Tira eh. recover, tira recover. Sí. Ah, se, se protege, protege, protege. Qué buena, qué buena, qué buena. Triataque, ataque ahora. Sí. ¡Uf! Ha hecho ¡Uf! La ¡Uy! ¡Te bajo defensa especial! Ah, Nada, no, no, cae, cae. Sí, sí, sí, pero defensa especial abajo. Y le queda el mega Pinsir que pero no sí, hay ningún que problema. Pincer, sí, eso… No, pero le queda otro. El goliso, por... ¡Oh, goliso! ¿Qué me va a hacer…? Físico te va a hacer… Sí. Escaramuza. Eh, sí. o escaramuza. O Escaramuza o… el de agua, ¿cuál es? Ah, no creo que la gallega, no haga. Pero ni. soy más rápido, ¿eh? Mm. Bueno, si me hace Escaramuza, no. El escaramuza claro. es un dolor. O sea, el gol hizo, pues, es muy lento. Es muy lento. Tíralo, sí. Tira el triataque ahí a lo loco. 40 y yo... O recover incluso. A ver, tengo 20 puntos más de base, pero... Yo, yo tiraría recover y después triataque. O sea, escaramuza. Por eso. No, no, pero no, lo aguanta, lo aguanta de sobra. Sí. sí. Por eso, un recover por eso era, era mala. Claro, por eso era recover y después triataque. Vale, me queda el... Mega pinch. Sí. Ahora empiezan los problemas, chicos. <risa> Tirale un juego sucio por si se tira un danza espada. Oh, Trigger Sí. También es buena. Ah, oh, nada. <risa> eh, tan buena no es. Ah, claro, no se sé quita mitad de vida. Hijo de puta. No. Claro. claro. es que me va a hacer algo lucha, creo, eh. Es posible. No sé qué tiene, tío. Tengo que sacrificar a este. Demolición le es que, va a que hacer. El tema es para si, si, el el se pachi, espada, pachi? Como se meta a espada. Claro, se mete, mete, mete a espada y te ripea todo el equipo. Sí. Porque te se conviene, queda más uno. Te, claro, te conviene con Porion tirarle juego sucio para no, que no se guste. Mucho, no, eh, sí, no, no sí. tiene que sacar a escadril, o sea, aún puede, puede hacerlo bien, si saca a escadril se lo carga de una, le pega por cuatro. Escadril es no, que que no, no es más rápido nunca. No ¿Oh? es más rápido que Mega ¿No? ¿No? Pinsir. Mega Pinsir tiene 105 de base. Sí, sí, coño. Oh, sí, y está claro. al 80. ¿Tienes las púas puestas? ¿Tienes las sí, puestas? Las rocas. No, puas no, yo no. Vale, Es full play. Es full juego O full play. cómo te ayudamos? Me va a hacer golpe, me va a hacer golpe. Sí. Bueno, con eso no creo que te mate. Sí, le va a cascar bastante, eh. Pero un demolición. Un demolición lo mata, pero. Es para que no se tire. Golpe. ¡Golpe! Oh, ¡Crenin! lo mata, lo mata. mata. Es que cinco Caras. niveles son muchos, Entra Xcaryl sí. y lo tiene. Ya, pero. A del... ver, pobre con tío Avalanche, que no lo falles. No lo falles. Buah. No Uy. lo falles por tu tatise. Porque es su hit que yo yo creo Uy, cómo pega. No lo falla. Vamos, Uf. vamos, vamos. Y... Va a tu casa, es increíble. A tu casa Guzmán. <risa> Ese Porygon muere más que el primarino No, no, solo murió una vez. Eh. Dos, dos, dos, dos. Bueno, dos. dos veces. ¿Cuántas eh, recuentos de muertes, chavales? Yo tres. Yo dos en total. Yo uno. Qué coperro! Si estoy abonado a las ruletas. A ver, queréis revivir todos a uno yo revivo yo sí, al Porygon. Yo sí, yo por mí lo veo. Es una buena, un buen trato. Es que le tengo mucho cariño a mi Porygon, tío. Bueno. Voy a curar tu Pokémon. Yo, revivir siempre me viene bien. Vale, revivimos uno, uno cada uno, acá nos estrechamos la mano acá, sí. Alianza sí. Let's go Joder, tío, quiero revivir a Blaziken, pero es que. Ah, ah. Sí, para el siniestro. Sí, sí, sí, sí. Blaziken ah, no. for the win. Me okay. niego a tener un tierra, no me da igual. Perfecto. Ok, pues yo revivo al Porygon. Vosotros. Yo a Salames, que quiere morir un poquito más. <risa> yo al full clefable. <risa> Ojo clefable, qué bueno para Y el Eco siniestro. a Blaziken. Blaziken. Perfecto. Sí, yo Blaziken. Ok, vale, pues... Eh, creo que se viene prueba de... O sea, dom no, ¿cómo sí. se llama? Kauna de siniestro. Ya, sí. directamente. Sí, sí, sí, es llegar sí. al puerto y está ahí esperándonos. Vale. Para el siguiente capítulo, ¿no? Sí. sí. Con hasta aquí este pedazo de episodio. Espero que os haya molado. La verdad es que voy volando. Espero en el siguiente. Vamos a poner una ruleta mega loca o alguna sí. cosa. Porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Y espero que dejéis vuestro like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y que os suscribáis a todos los canales. Ya lo sabéis. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.